Experta en finanzas, Yasmín y nos aconseja en Aquí estamos, lunes a viernes por WIPR Televisión. Te esperamos.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 que podrías ser un feliz ganador y llevarte a casa 31 millones de dólares, así como lo escuchas. Pero esto se pone mejor porque el loto cash no se queda atrás sigue en aumento y para mañana cuenta con un mil dólares. Ahí está el millón que estabas esperando y toma una segunda oportunidad de ganar con la doble revancha que también sigue en aumento con 470.000 dólares. Juega y cumple ese sueño que tanto esperas con Lotería Electrónica.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 El número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 8. Repito, el número ganador de Wild Ball es el número 8. Ahora damos inicio a los pegas con el Pega 2. Muchísima suerte, familia, ese boleto en mano. El número ganador de Pega 2 comienza con el número 7. Segundo número es el 8. El número ganador de Pega 2 es el 7-8. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 78. Ahora pasamos al Pega 3. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! Donde quiera que nos estén sintonizando. El número ganador de Pega 3 comienza con el número 9. Segundo número es el 6. Tercer número es el 2. El número ganador de Pega 3 es el 962. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 962. Y ahora concluimos con el Pega 4. Mucha suerte. ¿Qué número jugó? ¿Cuál es el número de la suerte? El número ganador comienza con el 4. Segundo número es el 9. Tercer número es el 7. El, dos, el número ganador de Pega 4 es el 4972. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 4972. Estos han sido los números ganadores de esta noche. Te invito a nuestra página oficial, Loterías de Puerto loteriasdepuertorico.pr.gov. Te esperamos mañana miércoles a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarme. Que tengan todos excelente noche.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 Hoy vamos a hablar sobre dos instituciones y dos organizaciones que las apoyan que han salvado la vida de miles y miles de niños y adultos que primero desde que primero abrieron sus puertas. El primero atiende a más de 8,500 niños al año, de los cuales el 85% provienen de familias de recursos limitados. Y es el único hospital supraterciario pediátrico en Puerto Rico y todo el Caribe. Hablamos del Hospital Pediátrico Universitario, doctor Antonio Ortiz, en el Centro Médico. Y también hoy vamos a dialogar sobre... El centro de trauma y los trabajos que realiza la fundación que le da apoyo a este hospital y también al hospital pediátrico. Así que vamos a conocer más sobre la fundación asistencia centro de trauma dedicada a mejorar los servicios en el único centro de trauma, como ya dije, que existe en Puerto Rico y el Caribe. Son dos joyas. Eh, y bueno, necesitan de la ayuda del público, de la comunidad y por eso tenemos a nuestros invitados hoy aquí. Le damos la bienvenida a la directora ejecutiva de la Fundación Hospital Pediátrico, Rebeca Quiñones. También a Marjorie Stewart, directora ejecutiva de la Fundación Asistencia Centro de Trauma. Y a nuestro invitado ya en varias ocasiones acá, muy amigo de Noticias Especial, el doctor Pablo Rodríguez Ortiz, director médico del de Centro de Trauma y fundador de la Fundación Asistencia a Trauma de, Centro de Trauma de Puerto Rico. Muy comprometido, lleva ahí muchísimos años. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias a Dios, María Mayra. Eh, un placer estar contigo con los eh, televidentes y con la directora ejecutiva de ambas fundaciones. Claro, que se conocen, trabajan. Sí, sí. Es como un ecosistema de apoyo que surgió. Y antes de entrar con la fundación, las fundaciones. Vamos a hablar de los hospitales. El hospital pediátrico eh, sirve a una población que necesita mucho y que deja muy poco de, de, de ingresos, o sea, que es una población que de otra manera quizás no, no estuviese servida. ¿De qué se trata los servicios del hospital pediátrico? Pues mira, como tú mencionaste, primero, gracias por, por invitarnos. Nosotros en, en el hospital pediátrico universitario es el único hospital supraterciario de Puerto Rico. Vamos a explicar qué significa, significa supraterciario. Significa que se